Derechito al vicio somos eh? RC y en esta ocasión especial, camino al mundial, camino al mundial de Qatar 2022 Nos proponemos hacer una tarea que ya es bastante piratesca Pero pero pero pero en este mundo, en este tercer mundo, en el mundo de las RC Ediciones Nada es imposible Así que hoy nos proponemos a hacer las figuritas del mundial Que te faltan para completar el álbum Claro que sí Entonces te vamos a estar mostrando en este video tutorial ¿Cómo podés imprimir vos también tus figuritas de la edición que llega a Argentina? Recuerden que la edición de Argentina tiene un fondo naranjado Mientras que las figuritas de otros países como Estados Unidos Tienen un fondo azul o la de Suiza tiene un fondo gris plateado Así que vayámonos derechito al vicio Pero claro que sí, este video no podría haber sido patrocinado pop traído ustedes y no fuese por nuestros amigos de no en esta ocasión no hay patrocinio así que vamos derechito al vamos derechito al vicio para empezar para empezar esta jornada rdc editesca empezamos primero con el equipo de argentina como ustedes sabrán, en las diferentes redes estuvieron compartiendo varios PDFs, varios archivos de Word, así bien mágicos, con toda la plantilla de las figuritas. Pero vos tenés que especificar bien el tamaño, el tamaño de estas planchuelas para que te salgan del tamaño de las figuritas originales. Acá por ejemplo, en un A4 podemos sacar tranquilamente unas 16 figuritas unas 16 figuritas, pero pero pero como notarán, hay algunas que no van a tener el efecto metalizado por lo cual te recomendamos ir y buscar las originales de aquellas que te faltan, claro que sí pero sí, así como nosotros elegimos una planchuela de Argentina ahí cambiamos un par de figuritas que estaban en el PDF original y les pusimos a nuestro Armani y a nuestro escudo de la AFA Ustedes van a poder encontrar todas las figuras del mundial, absolutamente todas en estos archivos que vamos a estar compartiendo debajo en el link del video en el primer comentario. Así que échale un vistazo. Fíjate que son todas vienen en formato Word. También vamos a ver si ponemos también el del formato PDF. Pero más o menos, cuántas figuritas son en este álbum, más o menos, ponele que son unas 19 por equipo, son 32 equipos, más unos. Cuatro páginas, cuatro páginas extras, así que uah, casi 400 figuritas, así que vas a tener a ah, rolete creo que un poco más. Las matemáticas no se me dan así en el aire, pero sí, van a tener pocha de figuritas que si ustedes las coleccionan así, te digo, si ustedes las coleccionan pigo por pigo, capaz les... Resulta un poco más caros Si ustedes las intercambian con amigos Les van a resultar mucho más baratos Y si ustedes las compran en grandes pilones En grandes pilones así Las originales van a poder llenar rápidamente su álbum Pero, pero, pero Si te falta alguna especial O oh, si sí, también querés imprimir la de My Panini, Que es tu figurita alternativa Que nosotros seguramente lo vamos a estar subiendo Uno de estos días es, vas a tener que imprimirlas, vas a tener que imprimirlas ¿Y cómo? Claro que si vos te preguntarás cómo Vamos a hacer como en antigüedad, como hacíamos antes nosotros los vejetes Que teníamos las figuritas y las teníamos que pegar con plasticola Eso pasaba en los álbumes que no tenían las figuras autodesivas Bueno, al día de hoy vos puedes imprimir en papel directamente autodesivo En papel sticker, vamos a ver en la parte de atrás que tenemos acá la marca de este papel Bueno, no se nota la marca Pero esta es de la marca Fasón Que es una buena marca de papel sticker Y lo puedes tener en tono mate O en tono brilloso Como verán, nosotros nos salió el tono brilloso Para esta Fibus Queda bastante lindo Acá tenemos el Messi con barba El Messi con barbita Chiquitita de él, Que debutó en el 2005 Tiene un metro setenta 72 kilos Pesa y es delantero, pura facha, su cumpleaños es el 24 de junio, 24 de junio del 87, un capo total Messi, pero bueno, entonces vas a tener una calidad bastante buena si es impresión a láser color en papel brilloso o también si lo querés más al estilo de las figuritas en papel tonomate. Lo que sí, no tienes que preocuparte por el gramaje, porque el papel de sticker tiene casi el mismo que tenés el de Panini. Así que, si te faltan alguna duritas, vas a poder completarla. Bueno, eso es todo. Vamos a estar recortando los horas para ver cómo nos queda y vamos a ver cómo les pegamos en el álbum. Vamos a echarle un vistazo. Una vez impresas con tijera a ojo de costurero o con guillotina como un buen editor profesional, ya vas a poder tener todas tus figuritas disponibles para pegar en tu álbum. Eso sí, recuerden pegarlas rápido porque las hojas de impresión, las hojas de stickers, suelen doblarse rápidamente con el tiempo. Ya van a ver que algunas van a quedarles un poco curvas hasta que las peguen en su álbum.